Especiales. Hablando con Jesús. Podcast. Muy buenos días, mis hermanos, en la gloria, aquí en La Fe que Conquista, siempre dándole esa fe que conquista que siempre decimos que aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre le da la gloria y la honra a nuestro Señor. Hoy un tema muy maravilloso que nos pone nuestro amado Rey, eh, aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre le da la gloria y la honra al Señor una vez más. Muy buenos días para aquellas personas que... Nos están escuchando por, por Cristianos en la de Radio, también nos están, vi eh, nos están viendo por, a, por Facebook Live, un tema que se llamaba Cuando David no fue a la guerra. ¿Te acuerdas cuando David no fue a la guerra? Bueno, eh, ¿por, ¿por qué no fue a la guerra? Por mirar a lo que no tenía que ver, por ir a lo que no, por hacer lo que la, a lo que no tenía que hacer. Es por eso que muchas veces hoy en día vemos muchos davis que no están yendo a la guerra, que no están yendo a, esa, a, esa, a ese frente de batalla, porque el Señor les ha ordenado algo, pero se ponen a hacer otras cosas, se ponen de redentores, Padre Celestial, manda fuego sobre nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús estamos en tiempos postreros y es por eso que el Señor nos dice en esta mañana mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente, televidente eh, aquí en Hablando con Jesús Podcast que bueno, cuando tú no vas a la, a, a la guerra hay consecuencias hay consecuencias, mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente querido televidente de, de aquí en Hablando con Jesús Podcast y es por eso que el Señor en esta mañana bogotana una mañana que personal, está haciendo frío, mucho frío para mí, pero bueno, siempre con la presencia del Señor que nos calienta, se siente ese, ese fuego en el nombre poderoso de Jesucristo y un tema maravilloso que nos pone el Espíritu Santo cuando, una vez más, cuando David no fue a la guerra. ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado a ese frente de batalla? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho... Necesito que vayas a, a ese frente de batalla y realmente estés ahí, pero no has querido ir. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, necesitas hacer esa oración, ese ayuno, pero realmente a, te interesa más hacer otras cosas que realmente estar con uno de Dios? Pero bueno, eh, como siempre lo he dicho, encarguémonos de dar las buenas nuevas, resolvió lo hace ya uno a, a este a este punto de la vida uno entiende que es lo bueno que está entendiendo está entendiendo que es lo bueno y que lo malo que se debe hacer y que no se debe hacer cada día el señor procesándonos y, y, y entendiendo muchas cosas mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente querido televidente pero bueno siempre dándole la gloria la honra a nuestro señor y gracias señor por ser por ser maravilloso, ser majestuoso Señor, a quien esté hablando con Jesús podcasts, siempre agradeciendo a todas las personas que nos ven en las diferentes partes de Latinoamérica, también Norteamérica, Europa, Asia. Un saludo grande muy poderoso desde aquí, de los estudios de Cristados en la Gloria Radio. Y bueno, vamos a comenzar esta palabra, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente, que el Señor, una vez más, nos está diciendo cuando David no fue a la guerra. cambia ese nombre de David por tu nombre. A ver, ¿qué te dice el Señor? ¿Qué te va a decir el Señor en esta mañana, en esta tarde, en el momento que tú nos estés viendo y siempre dando esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre Celestial? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, bueno, necesito que, necesito que vayas al templo? necesito que hagas esto para mí pero tú siempre vas a buscar una excusa y vas a hacer algo y a ello va a haber una consecuencia y bueno vamos a ir a segundo de samuel rápidamente en el capítulo 11 del versículo del 1 en adelante pero no vamos a leer todos los versículos vamos a leer eh, algunos por el tiempo son 27 versículos y vamos a ver las consecuencias y lo, lo que no haces eh, Padre Celestial, Padre de la Gloria en el nombre poderoso de Jesucristo bueno, eh, el mismo capítulo nos habla de David y Betsabé yo creo que ya, ya saben lo que vamos a hablar, cierto, yo creo que sí, todo a leer unos versículos y después vamos a comenzar a profundizar la palabra con, el, con la ayuda del Espíritu Santo como siempre pidiéndoles esa sabiduría ese entendimiento para poder dar las buenas nuevas del reino a los cielos. Y dice la palabra, mis hermanos Cruzados en la Gloria, uh, que nos escuchan por Cruzados en la Gloria Radio también, una vez más nos, nos ven por uh, Facebook Live, gozosos de la palabra. Y dice, aconteció el año, el, el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas, Mo, incitiaron a Rabat pero David se quedó en Jerusalén Mire, ya comenzó David no quiso ir y hay muchas personas que no quieren ir ante la presencia del Señor y, y continúa el versículo número 2 y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado terra de la casa real el terrado es como una terraza y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya comenzó la tentación, mis hermanos. Entonces, no sé cuál sea tu tentación. De pronto sea la televisión, algo más importante que Dios, no sé. Pero Dios siempre va a ser lo primero. Envió David a preguntar por ella, por, uh, por aquella mujer. Y le dijeron que aquella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 de David. Y mira que muchas veces cuando el Señor te manda a hacer algo, tú te quedas como en esa terraza o como lo dicen aquí en el terrado y tú comienzas a mirar lo que no necesitas mirar. Comienzas a hacer lo que no necesitas hacer. Y como David lo hizo y lo dice en el versículo 4, y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Cuando tú comienzas a mirar, cuando tú comienzas a tomar lo que no es tuyo y comienzas a hacer tu voluntad y no la de Dios, ahí sí comienza todo a salir mal. Te lo digo porque lo hice hace mucho tiempo y hay consecuencias que uno está que uno, siempre las, uno paga a uh, consecuencias de sus propios actos y es por eso que hay que arreglarlos y hay que hacer siempre que la voluntad del Señor hoy en día y siempre le digo a mi esposa hoy en día quiero hacer la voluntad de Dios ya me cansé de hacer mi voluntad cada vez que hago mi voluntad al comienzo todo sale pero después todo sale mal cuando tenemos nuestra propia sabiduría y ese, nuestro propio yo nuestro propio orgullo todo sale mal, pero cuando somos guiados y el Señor nos manda a hacer algo, entonces hay, realmente tenemos que estar eh, concentrados en lo que el Señor dice. Si el Señor dice ve al frente de batalla, ve al frente de batalla y mira lo que le pasó a David. Ya te vamos a profundizar en lo que le pasó a David. Y es por eso que muchas veces cuando David no, no fue a la guerra, hay consecuencias, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho eh, necesito que me ores, necesito que escudriñes la palabra, necesito que ayunes porque necesitas matar muchas cosas del cuerpo, de la carne. Pero tú prefieres ver esa película en Netflix, prefieres eh, estar más con tus amigos que con el Señor. Cuando tú te llenas cada día más del Señor, Tú anhelas más esa presencia del Señor. Ya lo del mundo se vuelve como lo tercero, lo los, yo creo que lo último. Ya llenarte más de Dios es, es lo mejor. Especialmente en nuestros tiempos postreros. Tiempos que vemos, mira, te comento precisamente ayer. Fui a, un, a una parte de Bogotá que impactado de la cantidad de homosexuales que vi. Impresionante. No estoy en contra de ellos, no soy homofóbico, nada, no. Eh, eh, estoy impresionado. ¿Cómo se está perdiendo esta juventud? Todos dirán que soy homofóbico. No, no soy. Eh, yo me baso en la Biblia que el Señor creó un hombre y una mujer, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. No, eh, eh, es, el Señor es, es claro. A lo bueno es bueno, a lo malo es malo. Y por eso vienen enfermedades. Por eso viene esa enfermedad que está saliendo ahorita, que la, la viruela del, del mono. Esa es una de las razones por qué. Si te pones a investigar por qué la razón de abrir el mono únicamente le están dando a las personas que tienen relación hombre con hombres. Si tú investigas, no me vayas aquí a guiar a dar duro. No, investiga, ten fundamento y basado con la palabra, no con tu idealismo, no con tu... porque hoy sentiste, me quieres imponer todo esto y le quieres imponer a, a, a nuestras familias. No. Y por eso cuando David no quiso ir a la guerra y cuando el Señor te está diciendo y poniendo y, y está poniendo ese sentir en tu corazón, está diciendo yo necesito que me busques, yo necesito que me ores yo necesito que realmente no estés mirando a la mujer de otro o el hombre eh, o el esposo de otra yo realmente necesito que, que busques mi presencia no te pongas a a, a chismosear haber ver programas de que no realmente no te van a edificar. Este me hace acordar que cuando comencé los caminos de Dios, a mí me, me encantaba leer, eh, y lo leo una vez en cuando, eh, biografías, pero en esa época le estaba leyendo biografías de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, de John F. Kennedy eh, y otros, otros personajes más. Y el señor, me acuerdo que en... En su palabra me decía, lee lo que te va a edificar, lo que te va a llevar a una vida eterna, que es mi palabra. Y yo dije, wow, y comenzando en los caminos del Señor. Entonces como que yo no quería realmente, no estaba escuchando al Señor, porque no quería ir a ese frente de línea, como entender que realmente había un, había un llamado y necesitaba estar preparándome para ir. Pero aquí David envió a otro soldado, al esposo de esta mujer, Betsabé porque sabía el pecado que cometió. Sabía, como, perdona como te lo diga vulgarmente, la burrada que hizo. Para, uh, y quería arreglarlo, quería bañarse como a uh, Pilato, bañarse en las manitos y aquí no pasó nada. Pero realmente hay consecuencias y por eso en Romanos, la palabra en romano nos dice... No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esa renovación es en Cristo Jesús. Así podrán comprobar que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esa voluntad buena, agradable y perfecta, mis hermanos de Cristiano Señal gloria, querido oyente, el Señor te está diciendo en esta mañana bogotana, te está diciendo si yo te estoy enviando a este lugar si yo estoy, te estoy diciendo que digas esto si yo te estoy diciendo que hagas aquello ve, no te quedes yo te he traído con un propósito en el nombre poderoso amigo Jesucristo siempre toma el poder de Jesucristo siempre eh, un programa que viene muy pronto que el poder de las palabras muchas veces y, en nuestros, y ya siendo cristianos hemos cometido errores, burradas perdona como te lo digo una vez más y cada día el Señor nos está enseñando por eso hay que romper todo decreto, romper toda cosa, y es lo que estaba haciendo David por no ir a la guerra, por no ir al frente de línea, por no tomar el control de lo que el Señor le había enviado pidieron consecuencias y es por eso que el Señor hoy nos está diciendo ¿Por qué no estás yendo al frente, no estás en el, en el frente de línea? ¿Por qué no estás asistiendo? ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás mirando tus defectos? Pero sí estás mirando a los demás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta mañana de hablando con esos Podcast, nos está diciendo, bueno, Va a haber consecuencias. Y aquí nos habla, mis hermanos de cristianos en la gloria, en el versículo 8. Como te lo dije, no te voy a leer todo por el tiempo. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su casa y no descendió a su casa. Aquí vea, vemos a un siervo fiel, a su rey, a un hombre que era fiel, y decía, no, porque si, si los otros están peleando, ¿por qué yo me voy a ir a estar con mi mujer y, y, haciendo, y, y durmiendo tranquilo si yo tengo que defender lo que tengo que defender? Y es lo que quiere el Señor. Unos orías que está, realmente están dispuestos a estar en esa ayuno, en esa relación, en ese compromiso con el Señor. Tenemos que estar en el frente de, de batalla. Realmente estar en frente de que, bueno, el Señor nos, ama, nos ha traído con un propósito. Eso sí van a hablar de nosotros. Eso sí van a, van a mejor dicho, van a, los primeros que van a poner alrededor ese dedito, los que están alrededor de nosotros. Pero vamos a ser fieles, como lo hizo Urias. E hicieron saber a esto David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo, y, di, y dijo David a Urias, ¿No has venido de camino? ¿Por qué? Pues no descendiste a tu casa. Y Urias respondió a David, el arca de Israel, escucha esto, el, el arca de Israel y Judá están bajo, bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había, yo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por... por por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La fidelidad de este hombre para cuidar y proteger la vida de, de, de su rey. Ahora el Señor se está diciendo, realmente te estás destruyendo, realmente te estás enfocando en mí, y estás dando las buenas nuevas de reina a los cielos, ¿Y estás dando las buenas nuevas y estás diciendo, este es el evangelio verdadero. Están cumpliendo los, los, eh, los mandamientos, se está haciendo lo que el Señor estipuló, no se está haciendo una tarea. Y como te lo dije hace unos segundos, hace unos minutos, y quedé impresionado la cantidad de, de, de hombres con hombres agarraditos de la mano y besándose. Pero tú me dirías en qué parte estuve aquí hay unos lugares donde cuando llegan los sí, tenemos un sistema que se llama Transmilenio son buses de como de tres vagones y lo llevan a lugares de portales a portales como de un, un portal es donde, donde te, la gente sube a ese, a, ese, a ese bus especial y te lleva a otro lugar de la ciudad y yo wow, impresionado impresionado de lo que veía y yo, Señor, se está cumpliendo todo. Pero recuerda que eh, una vez más, ¿no? el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es por eso que el Señor te está, nos, está, nos está hablando a lo más profundo de, de, del corazón y nos está diciendo por qué no estás yendo a la guerra. No hagas como mi siervo David, pecó, quiso lavarse las manos. Quiso ocultar todo, pero había un Urias que realmente estaba comprometido con su rey, realmente estaba comprometido, como hoy en día esos Urias que están comprometidos que diciendo, no, yo voy a dejar estas cositas pero me voy a comprometer con ese Dios vivo de poder voy a comprometer con ese Dios que realmente me sacó de lo más vil, lo más profundo de este mundo voy a comprometer con ese Dios que realmente me ha dado de comer, me ha dado un techo, me ha dado un trabajo me ha dado, mejor dicho, para darme lujos y me está llenando lo espiritual pero no hoy estamos viendo muchos Davids aunque fue uh, un buen siervo, pero cometió esta falta. Vemos esa parte de, de este David que se quedó mirando desde la terraza, aquello que no tenía que mirar. Hoy vemos hoy en día, y cuando uno va en la calle, estos hombres vas con, van con sus esposas, o viceversa, las mujeres también lo hacen, y quedan mirándose a esos hombres ahí. Oiga, yo digo, ¿dónde está el respeto? Ya no hay el respeto. Entonces yo digo, si no respetan a su esposo así, ¿cómo eran con los demás? Tremendo. Y una vez más, Romanos, en, el, en, el, en Romanos, nos dice. Uh, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta porque Él es perfecto, Él es agradable Él es bueno que realmente eh, qué es amoldear el mismo romano nos dice amoldear, amoldear es que no, no, nos, no te conformes no te amoldees a este mundo cambia tu forma de pensar que tu forma de pensar es, sea en Cristo Jesús, no en el mundo. Precisamente también en esta semana se colocó en Facebook una, una imagen. Que una vez más nos pueden llamar antiguos, aburridos, homofóbicos. Pero nosotros vamos bajo lo que dice la palabra de Dios. Y, esta, y la palabra de Dios dice que es un hombre con un hombre pero hoy la ideología de género quiere enfocar que los niños necesitan ser lo que ellos quieran, no si tú quieres tener un eh, eh, mi hermano o mi hermana eh, quieres hacer lo que quieras con tu vida hazlo, pero no es de imponer aquí a, a, a las personas lo que tú quieres que los demás sean no, si tú quieres estar con otro hombre y haz cosa tuya si tú quieres estar con... Es cosa tuya, mi hermana, mi hermano. Pero aquí no vengas a imponer a nuestras familias lo que, lo que tú quieres que se imponga. Nosotros no vemos aquí imponiendo no esto, esto es libre esto es decisión de cada uno esto, aquí tenemos un libre albedrío un libre albedrío, por si no lo entiendes es que tú tienes la libertad de escoger si realmente quieres seguir a Cristo Jesús o no y si quieres conocer el camino a la verdad y la vida que es Jesucristo no un hombre esto es decisión libre aquí no fuerzan a nadie como hace poco, también hablamos de un tema que un político aquí es que y muchachos que aquí, for, aquí forzan, aquí hace, se, hacen, se hacen exorcismos. No sé a qué iglesia este, este muchacho fue. Por si conoces a ese muchacho, dile, no sé a qué iglesia fuiste. No sé cómo son tus padres. No los juzgo, porque no son nadie para juzgar el único que juzga es Jesucristo. Pero... Esto es libre albedrío, el que quiera recibe, el que no, no. Pero el que no reconoce a Jesucristo va para una, una eternidad en el lago de fuego. No es por asustarte, pero eso es, es, es, es, la, es lo que dice la palabra. Se está viendo, se están cumpliendo las profecías. El que quiera recibe, el que no, no. El Señor es un caballero, como lo dice mi esposa. Él es un caballero, caballero y caballeros. Él te abre la puerta, si quieres seguir adelante Y podemos decir como esas viejas insensatas Y sensatas Unas fueron eh, unas, unas fueron, eh, prudentes, otras no Cuando eres prudente tú te llenas de ese aceite Y llenarte de ese aceite, de, de su palabra De esos ríos de agua viva Tú eres de esas personas que realmente está corriendo esos aguas, esos, esos ríos de agua viva en tu corazón, en tu mente o estás un pie en el mundo y un pie eh, eh, eh, con lo del Señor. Recuerda mi hermano que este error que cometió David trajo muchas consecuencias en el futuro para él, muchas consecuencias y mira que en una de esas consecuencias hubo un embarazo. Y comenzaron los problemas ahí. No te quedes viendo, no te quedes haciendo lo que no debes hacer. Levántate. Porque el Señor, si te dio hoy un día de vida, es por algo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que también en eh, el Evangelio de San Marcos, Capítulo 8, versículo 36 te dice: ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿De qué te sirve tener tú eh, ganarte tantas cosas si no nos llevamos nada? Precisamente ayer estaba hablando con una familiar y ella me contaba que su, herman, eh, su hermana murió hace poco y. Y hablábamos con ella, compartíamos un momento, no estábamos juzgando, no estábamos sino compartiendo lo que, la experiencia que ella vivió. Ella decía que, uh, que su hermana, ella decía que las joyas, que qué hermoso, que la plata y no sé cuánto. Pero al momento de ella morir, que lo primero que ella hizo fue quitarse el, las, el reloj, las joyas, todo. Y ella le hizo entender como que no era nada, para ella no lo hacía, no hacían, es que no nos vamos a llevar nada. Las personas millonarias, no he visto la primera que se lleve. El dueño de, de Apple, Steve Jobs, tanto dinero, un cáncer se lo llevó. ¿Qué se llevó? Ni siquiera un teléfono. Dios quiera que reconocieran a, su, a Jesucristo como su Señor. Y si lo reconoció, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. ¿De qué te sirve ganar el mundo? De lo que te sirve es ganar eh, reconocer a Cristo como tu Salvador. ¿De que te hará libre de que te llevará al próximo nivel, a una vida eterna se está viendo en tiempos de que realmente se necesita un pueblo estar, estar unido especialmente hoy estamos en elecciones aquí en Colombia hoy se sabe quién queda de presidente tenemos dos bandos, uno más fuerte que otro tenemos una juventud que realmente no ha entendido de lo que hemos venido en un pasado todos lo quieren fácil pero como dice la palabra el que quiera comer que trabaje no como dicen aquí algunos políticos a vivir sabroso dando cheques como lo que está pasando en Estados Unidos están dando cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, y mira lo que se está viendo. Vemos una inflación, una crisis americana que está, mejor dicho, que está al borde del caos. Ya está al borde del caos. Hoy en día, todo lo que se mira, comparándolo con, la, con lo que hizo David, con la, con, en el aspecto americano, desde los 50 o 60 se prohibió la Biblia. Comenzaron a ver que Dios no era importante en esa nación y desde ahí comenzaron a ver consecuencias y mira pusieron a ver la mirada como que en esa mujer y dejaron que la biblia no sea eh, no será no no fuera parte de la, de la educación de los muchachos y hoy vemos políticos que quieren hacer eso apartar a dios de la educación de, de un muchacho y ahí está. y un gran ejemplo lastimosamente y lo escuché de, de una periodista que desafortunadamente la gente no aprende del dolor ajeno sino tiene que pasar ellos mismos ese dolor para poder entender lo que realmente es eh, sufrir eso o pasar eso y mire lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy en día una potencia que ahora se escucha todos los días muertos, muertos, muertos, muertos, muertos, matanzas, no sé qué. Se le está saliendo de control todo. Una superpotencia. Entonces, ¿quiénes espera? Y mira que también la palabra nos dice en Santiago, eh, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escucha esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Uy, te lo va a leer porque está poderoso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay que soportar la tentación. Entre más te enfoques con, Je uh, con Jesucristo, con nuestro amado Rey, esos sí van a venir tentaciones. Eso sí, el enemigo va a querer hacer lo que sea, ¿para qué? Para hacerte caer. Pero cuando hayas resistido la prueba, y yo sé que la estás resistiendo, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Realmente, mejor dicho, tú vas a recibir esa, esa corona de vida. Recuerda que cuando lleguemos y estemos en ese juicio se van a repartir coronas. La corona de vida, de justicia y otras más. Recibir esos galardones. Recibir todas esas grandes cosas que el Señor te, prometi te ha prometido. Y el que no quiso se le va a quitar y se, y, y se te va a dar en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a estar viviendo con el Maestro, estando con él, cara a cara, compartiendo con él momentos agradables en el nombre poderoso de su nombre. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre celestial, eres grande y poderoso, Señor. El Evangelio de Mateo 26, capítulo 26, versículo 41, nos dice Velad y orad para que no entréis en tentación, como pasó con David Orad, eh, velad y orad para que no entres en tentación en, en, en espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Entonces una vez más, Mateo 26, 41 eh, está eh, eh, velada y llorada porque eh, Satanás quiere derribarte quiere caerte, que caigas en tentación quieres que hagas lo mismo que David ponerte esa mujer que tú la veas o ese hombre o, o esa causa para que hayan consecu haya consecuencias no en el momento, sino en el futuro y tú mandes a, a hacer cosas para que ¿qué? Para que el enemigo después pueda buscar una causa para, para juzgarte, para que, para que te critiquen y para que diga, mira, mira lo que le, le, le diga al Señor, mira, mira lo que está haciendo tu hijo, a que tú pagaste un precio, mira, es que tú, es que valió la pena. Entonces, ya hoy en día, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, Necesitamos estar enfocados en lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y continúa diciendo, te, vamos a ir al versículo 15 de 2 de Samuel, en el capítulo 11. Y mira que, no, vamos a ir al versículo 14. Venía en la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió una carta diciendo: Poné a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Míralo el punto que llegó: Vio la tentación, se, aco se acostó con la tentación. En tu caso, no sé qué fue más importante. Y mandaste una excusa de pronto al pastor o a tu líder o, a, o en el empleo o a, mentiste ¿para qué? para que tú te vieras bien pero más, más adelante va a haber más eh, otras consecuencias mira, no únicamente fornicó, mandó a matar a alguien pero eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estás viendo. Que no hagamos lo mismo. Somos unas nuevas escrituras en Cristo. Necesitamos dejar que seamos transformados. En el nombre poderoso Jesucristo. Por eso cuando David no fue a la guerra, Hubo consecuencias. Cuando tú no te congregas, cuando tú no estás con el Señor al 100%, hay consecuencias y por eso una vez más en el Evangelio de San Mateo 26, 41, velar y orad para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, más la, la carne es débil. Y cuidado con el que esté firme. Porque el que, el, si tú crees que estás firme, es el pre, el lo primero el que va a caer. Hasta la misma palabra en Apocalipsis dice que hasta el más espiritual, hasta los más espirituales van a caer. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, y hermanos, la gloria, querido oyente. Tenemos que tener cuidado. Estamos en esos tiempos postreros, así que si, si el Señor te mandó a hacer ir a, a aquel pueblo a dar las buenas nuevas, a evangelizar, a predicar, no únicamente no de pronto en un pueblo, a tu familia, a alguien, tienes que hacerlo, porque el Señor te mandó. Pero si estás buscando excusas, ahí hay un problema. hay un problema, mis hermanos que estás en la Gloria querido oyente. Mi alma te alaba y te glorifica. Y recuerda que eh, nos puedes seguir eh, en nuestras redes sociales. Eh, también escribirnos a cegepastoral.com, también quizá en la, gloria .com, también, en la gloria, arroba, gmail .com. también escribirnos a nuestros WhatsApp al 317-236-1052 y al 317-216-0398. Eh, para Colombia es más 57, 1 y el número. Eh, aquellos que están fuera de Colombia. Eh, entonces, mis hermanos, que estamos en la gloria, querido oyente, es lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Realmente estás, eh, estás, estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. Estás velando, estás orando, estás metiéndote al, al, al 100% o estás dejando que el enemigo eh, tú le des esa cabida a, a Satanás para que para que, mejor dicho entra, entre a tu casa y haga lo que quiera recuerda, mira David no únicamente fornicó mandó a matar a alguien eh, esto está en 2 Samuel 11 14-15 y, y, y siguieron consecuencias ya había un niño ya había un muerto Y mira lo que dice el versículo 26 de ese capítulo 11 de Segundo de Samuel. Es impresionante. Oyendo a la mujer que Urías, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Ella sabiendo que esa muerte no era casualidad, que había un complot, como todo. Nada en esta vida quedó oculto. Nada, nada en esta vida quedó oculto. Y es por eso, mi hermano de Cristianos en la Gloria, querido oyente, que el, que el que no vaya a la guerra, el que no esté en, la, en el lugar en el frente de batalla, el que no esté velando, el que no esté orando, el que no esté, el que no esté llenando el Espíritu, porque todo lo que tú hagas, porque todo lo que tú digas. Mi hermano de Cristo en la Gloria, querido oyente, en el espíritu, se está, en, el, en lo espiritual, se están moviendo cosas poderosas. Poderosas. Si tú pudieras ver la dimensión de lo que se mueve en lo espiritual, cuando tú hablas, cuando tú decretas, cuando tú eh, dices algo, se está moviendo. Y en lo espiritual, mi hermano de Cristo en la Gloria, aquí David le dio cabida a Satanás. Y comenzaron las consecuencias, no únicamente una fornicación, sino un muerto, el marido de, de Bezabed, Urias. Y mira lo que dice el versículo 27. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue de... Mira, mas esto que, ah, que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Impresionante. Un hombre temeroso del Señor. Y por eso y por eso y por eso dice la palabra mucho cuidado el que se crea firme, mucho cuidado. Comenzó a mirar lo que no una vez más lo que no debía mirar. Se tentó se acostó con la mujer de su, de, de su soldado mucha gente comienza a ver pornografía mucha gente comienza a hacer cosas que no deben hacer, eh, deben hacer ante, lo, ante la presencia de Dios Dios te está mirando en todo momento y comienzas a hacerlo de pronto quieres esos, esos perdón como te lo voy a decir va a sonar eh, de pronto feo pero comienzan de pronto esos 15 minutos de calentamiento global pero después de esos 15 minutos, ahí es sí que viene como, uy, la embarré. O comienzan esos 15 minutos de de pronto no sé qué estabas haciendo, de masturbación, de cosas que no deberían hacer. O de chisme. O esos momentos de que realmente no deberías estar haciendo cosas, sino deberías estar en la presencia del Señor. El Señor te está diciendo, ve al templo busca mi presencia, ora, búscame, te dice el Señor, ora y por eso una vez más eh, en Romanos 12.12 12 nos dice no se amoldeen a este mundo sino se han transformado mediante la renovación de su mente, renovados, nos dice el Señor, no se amoldeen, no te conforméis a este mundo, no, el Señor nos pone un ejemplo grande y poderoso aquí en la Biblia, en 2 Samuel capítulo 11, léete todo el capítulo 11, el Señor te está hablando lo más profundo de tu corazón, y es por eso que el Señor te ama grandemente, y mira que, que el Señor nos dice, ¿qué te causa no, no ir a la batalla?, ¿qué te causa?, ¿por qué, deja los, ¿por qué dejas estos cinco factores fundamentales en tu batalla?, hay cinco factores fundamentales en esa batalla, mis hermanos de Cristo, en la gloria. El, primer, el, primero, el primero es la doctrina. ¿Cómo está tu doctrina? ¿Cómo está tu fundamento en Cristo Jesús? Ese es el primer factor fundamental en tu batalla. ¿Cómo está? ¿Cómo estás ese tiempo con el Señor? Es el número dos. Primero, una vez más, tu doctrina. ¿Cómo está? ¿Está realmente en Cristo Jesús? El número dos. ¿Cómo está el tiempo con el Señor? ¿Realmente le estás dando tiempo al Señor? ¿O únicamente, eh, señor, pa, eh, señor, gracias por todo y que todo me vaya bien? ¡Pum! ¡Chao! El Señor te da 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ese es, ese es nuestro amado Rey. El... Tercer factor, ¿cómo está ese terreno? ¿Cómo está donde tú estás cimentado? Y como lo hablamos en esta semana, ¿estás cimentado en la arena o en la roca? Ese es tu terreno. ¿Estás cimentado en Cristo Jesús o estás cimentado eh, en la arena con, con los hombres en el mundo? Una vez más, el primero, la doctrina. Número dos, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le están al Señor? Número tres, el terreno. Ese terreno, ¿cómo está? Está cimentado, está mejor dicho que venga la, la prueba, que venga todo. Y realmente estás velando, estás orando, estás diciendo, Padre, estoy contigo. Número cuatro, el mando. Esto viene a la prime, al número un, de, del primero, 2 y tres. El, la doctrina, como está todo, tu doctrina, el tiempo, el terreno. Hay un mando que tú tienes una autoridad de echar demonios. Que tú te revistes de esa armadura de Dios. Y cuando te revistes de esa armadura de Dios, realmente hay un poder maravilloso en el nombre poderoso de, de, de, de su Hijo Jesucristo. Y el final de, de estos cinco debe haber una disciplina, un compromiso no importa la tentación, no importa lo que haya pero siempre que enfocados en Cristo Jesús, en su mirada, en esos ojos mis amados de Cristo la gloria enfócate siempre en Cristo Jesús no importa lo que esté pasando pero siempre enfócate en Cristo Jesús cinco factores y te lo repito tu doctrina, tu tiempo, el terreno el mando. en el número cuatro. Y tu disciplina. Son cinco factores que realmente deben de, de estar cuando tú vayas a la, a la batalla. No dejes de ir a la batalla. Siempre está en la batalla. 24, 7 días a la semana. 365 días al año. Pase lo que pase. Siempre está ahí. Segunda crónica es capítulo 20 versículo 15, mira lo que nos dice, y dijo, oí Judá, todo y, y vosotros, moradores de, de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os delante de, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Esta guerra es de Dios. Y tenemos una promesa grande y maravillosa. Que Él nos va a proteger. Que Él nos va a cuidar en el nombre poderoso de su nombre. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Gracias Señor por ser tan especial con cada uno de nosotros. Dale siempre esa gloria y esa honra y el poder a nuestro amado Señor. No te canses de dar esa gloria, no te canses de darle esa honra. Yo sé que hay, muchas veces es difícil entender a nuestro Señor... Pero a veces nosotros queremos las cosas ya, pero no es cuando nosotros queramos. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y una vez más, es bueno, agradable y perfecto. Como lo dice en Romanos 12.2. Ese tiempo bueno, agradable y perfecto es cuando el Señor ve, no has caído en tentación, no estás mirando lo que no necesitas mirar. No estás haciendo lo que no necesitas hacer, sino tú pídeme sabiduría, pídeme humildad y a lo que yo te digo. Y verás que todo va a salir bien. Para haber momentos altos y bajos, claro que sí, porque necesito mirar si está realmente fundamentado en la roca que es mi Hijo Jesucristo. Entonces el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, está, mejor dicho, hablándonos y diciendo no más errores estamos en tiempos postreros estamos en tiempos y realmente necesito que te enfoques en mí y vas a ver que todo va a ser diferente y te lo digo desde que me he dejado de direccionar por Dios una vez más han, han habido momentos altos y bajos pero cada día como que uno ya descansa en el Señor ya uno lo ve de esa manera como lo veía antes entreguemos nuestras cargas entreguemos nuestras, nuestras cosas al Señor hay veces que uno en nuestra humanidad una vez más eh, como lo dice eh, Mateo 26 41, vela y llora porque no entréis en, en tentación en el espíritu, a la verdad está dispuesto pero la carne es débil eh, hay muchas cosas que la carne quiere, es por eso que este es, eh, esta es la carne, este es el espíritu, en la mitad hacia la, eh, el micrófono hacia el alma. Hay una lucha y esa, y esa alma hay que salvarla para que esté en una eternidad en el nombre poderoso Jesucristo. Siempre anden en la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Señor, gracias por ser tan especial con cada uno de nosotros. Y son 60 minutos que el Señor nos da, 60 minutos que el Señor. Habla, como siempre lo digo, una frase eh, que siempre le repito, no me va a cansar de decirlo, a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas. Y es por eso que el Señor, cuando trae estos, estos mensajes, yo siempre digo: yo no le imito a Dios, pero si podemos llegar a tres o cuatro personas, cinco personas, gloria a Dios, hicimos el trabajo. Que esta palabra que haga en tierra buena. Y si podemos, si al Señor se le que pasó esta, que estas eh, enseñanzas lleguen a más personas, ¡Gloria a Dios! Y lo puedes compartir, ¡Gloria a Dios! Porque también no estamos únicamente haciendo nuestro trabajo, sino tú también estás haciendo el trabajo de, que, de llevar las buenas nuevas del reino a los cielos. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. No sé en qué momento o por lo que estés pasando pero una vez más enfócate en Cristo Jesús ve a ese frente de línea, a ese frente de batalla que es en la oración es la comunión con el Señor librándote de toda tentación de, de no estar mirando una vez más de lo que no necesitas mirar de hacer lo que no necesitas hacer y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo te amamos, te glorificamos, amado Rey. Y ya terminando, mis hermanos, que estés en gloria, el tiempo se nos fue rápido. Padre Santo, pero gloria y te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Mira que en Apocalipsis 21.4, mira lo que nos dice Apocalipsis 21.4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado qué hermoso Apocalipsis 21, 4 eh, re, re, ex, exáltalo eh, si lo está escribiendo mejor dicho ponlo en mayúscula en el nombre poderoso de Jesucristo o subraya los lo eh, está leyendo la, la palabra de Dios Qué hermoso, maravilloso es Señor, eres Señor. josué 1.9 uh, No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando el Señor dice, no, no te lo he ordenado yo, es que te he ordenado que no mires lo que no necesitas mirar. No hagas lo que no te he ordenado hacer, sino haz lo que yo te digo. Y después dice, sé fuerte y valiente en lo que yo te mando hacer, o, o decir, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, no importa lo que te vayan a decir, no, no importa lo que te vayan a hacer, no temas ni te, ni te acobardes, dice el Señor, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, Él siempre va a respaldar lo que vayas a hacer, porque fue direccionado por Dios, si escuchaste la voz de Dios, él siempre te va a respaldar en el nombre poderoso de su nombre. Es por eso que el Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, una vez más, que siempre le es la gloria, la honra y el poder a Él. No te canses de dársela en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ya para ir terminando, Romanos 1.16, mis hermanos, que estás es una gloria, querido oyente, querido televidente, también, una vez más, nos escuchan porque se nos en la gloria radio. Le la gloria y la honra al Señor. Nos escuchan en diferentes lugares en el, eh, en el mundo, también en el país. Nos dice: Porque no me avergüenzo del evangelio, pues el, ese es el poder de Dios para la salvación de todo el que, el que cree, del judío, uh, primeramente, y también del griego. No te debes de avergonzar del evangelio. Estas nueva, buenas nuevas del reino en los cielos siempre debes darlas con poder. Y una vez más, como el título de esta emisión, cuando David no fue a la guerra, no sea que tú seas pasando lo mismo, cuidado con eso. Siempre ve a la, a, al frente de línea en esa oración, estar velando, estar orando. Y recuerda esos cinco puntos fundamentales que te, que, que te dijo el Señor. El primero, ¿cómo está tu doctrina? Segundo, ¿Cómo está el tiempo? Tercero, ¿cómo está el terreno? Cuarto, ¿cómo está el mando? Recuerda que ese mando es la autoridad que el Señor te ha dado de reprender demonios, eh, de, de hacer cosas maravillosas, más grandes que Él. Y la número cinco, ¿cómo está la disciplina contigo? Para con el Señor. Si está bien, mi hermano, el que sea un Señoría, creyente, estás haciendo un buen trabajo. Pero mucho cuidado con lo que estás haciendo recuerda que eres un embajador un embajador del terreno en los cielos y somos ese debemos dar ese gran testimonio porque por los frutos seremos conocidos mis hermanos se nos ha acabado el tiempo siempre andré la gloria y la honra al señor te invito a que cierres los ojos y oremos padre celestial para la gloria te pedimos padre amado por esta nación de colombia señor te pedimos, Señor, que tú seas teniendo misericordia, Señor, de esta hermosa Colombia, de esta hermosa nación, desde San Andrés, al Amazonas, de los llenos orientales, hasta el Pacífico Colombiano. Te pedimos por tus escogidos, te pedimos por Israel, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso Jesucristo. Padre amado, Padre de la Gloria, te pedimos por cada uno de mis hermanos, eh, que tú seas tocando sus vidas, sus corazones, Señor, que tú seas cumpliendo los anhelos de sus corazones amado Señor declaramos sanidad Señor en cada uno de sus familiares de sus hermanos Señor y que sea haciendo tu voluntad no la nuestra Padre amado Padre, Padre celestial, Padre de la gloria te pido, Padre Celestial, que cada día nos llenes más de sabiduría, nos llenes más de humildad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Que cada decisión que tomemos, Señor, sea basada en Ti, Señor. Porque como dice Tu Palabra, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, Señor amado Padre Celestial. Y esa voluntad, Señor, que a veces nosotros anhelamos las cosas ya, Señor, no han sido ya porque no es el momento sino que Tú nos estás procesando para cuando recibamos esa bendición, Señor, que sea buena, agradable y perfecta. Señor, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y un poderoso amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria Radio y también aquí en Hablando con Jesús Podcast en Facebook Live, eh, muchas gracias, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Te invitamos que... Sigas porque estamos en la gloria radio, escuchando esas emisiones, nuestras emisiones, nuestra música, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, siempre dándole la gloria, la honra a nuestro Señor. Nos veremos en, en próxima emisión, aquí en Hablando con Jesús Podcast, y recuerda que estás, estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.